Eh, vamos a empezar con la sesión de democracia de red, la reinvención de la, la democracia de la sociedad red. Ah, ¿vale? ¿Vale? Eh, está anunciado, Juan Reijo, right, pero ha habido una pequeña descoordinación, así que vamos a pasarlo, ¿eh? no no haceros esperar y esperemos que entre. Si no entra, pues ya, ya veremos. Bueno, la... a mí me ha tocado hacer desde Xnet un poco la, la presentación de… Voy a empezar haciendo la presentación de un poco el planteamiento porque intentamos iniciar este bloque, o qué sentido tiene en el contexto en que nos encontramos. Y un poco la idea la idea fuerza es, viendo la emergencia de los movimientos desde de el 2011, ¿no? y el cuestionamiento de las formas de democracia eh, del mundo industrial, para fre a freando a, a Barlow, eh, hay una nueva emergencia de nuevas formas de democracia, eh, yo he llamado colaborativa, pero hay otra gente que la llama wikidemocracia... ...bueno, hay muchas maneras, autocracia, hay muchas maneras para pensar... ...cómo se está construyendo una idea y una práctica de la democracia... ...distinta a la sociedad de la red. Yo quería empezar citando una cosa un poco extraña al gobernador de Río Grande do Sur... ...que lo estuve escuchando en una charla y me sorprendió, ¿no? Para que veamos, este el gobernador de, del PT, de la parte donde se hacen... ...los presupuestos participativos y en, en Río Grande do Sur, y él decía algo así... Gracias al 15M, la Primavera Árabe y Occupy Wall Street, el, eh, se ha abierto la posibilidad de democracia en el siglo XXI. ¿Vale? Pues ya me gustaría escuchar cosas así de aquí. ¿no? Pero lo que me parecía muy interesante es justamente habían entendido a la distancia dos problemas y dos cuestiones que, eran, que están muy relacionadas que habían puesto un problema encima de la mesa. Por un lado, la cuestión de la reapropiación de las herramientas tecnológicas para alargar, eh, transformar la idea cerrada de democracia y, por otro lado, la dimensión creativa y constituyente de los movimientos que reinventan la democracia en sus prácticas. ¿no? Una idea base de la que vamos a partir así para esta introducción, ¿no? que es el problema que, no, que nos, eh, nos ponemos, es la cuestión de, de esta emergencia que hablamos del 2011 como un, un salto de calidad o una semilla de una democracia electrónica, una democracia de red, ¿no? ya que las instituciones que surgieron eh, al calor, ¿no?, de, de la sociedad industrial, pues están en una crisis terminal por muchas razones, ¿no?, que ahora no, no voy a meterme a entrar, pero lo que podríamos decir es que hay esta nueva semilla que está brotando y que nosotros estamos alimentando, ¿no? El acontecimiento 15M, ¿no?, con todo el proceso que ha traído después, toda la red que se ha creado, hizo envejecer, no sé si conocéis esta frase, pero a mí me gusta mucho, hizo envejecer súbitamente a partidos políticos, sindicatos y a las instituciones porque esta gran experiencia colectiva, de alguna manera, lo que hizo es ver la limitación ¿no? y lo obsoleto que está un sistema que está bloqueado frente a las nuevas necesidades sociales. ¿no? Entonces, partía de esta idea de que cada generación tiene que inventar un hardware y un software que les sirva para sus necesidades, la necesidad del 99%, a cada generación su constitución, a cada generación sus instituciones ¿no? que es justamente en torno al problema que nos vemos aquí. ¿no? Por un lado, una bajada brutal del bipartidismo, ¿no? de una crisis de la estancia representativa por distintos distintos niveles y la necesidad, la emergencia de, de esta sociedad civil conectada, exigiendo y planteando la necesidad de reformar de arriba abajo la estructura de Estado en este cambio de paradigma que se ha abierto en torno a la relación entre ciudadano y gobierno. El 15M, si algo plantea de manera radical, es ya no hay más un gobierno con el que tenemos que mirar y que tenemos que esperar. O sea, nosotros queremos ser parte de esa descentralización y de esa construcción colectiva de la democracia día a día. ¿no? Entonces, un poco la idea que teníamos aquí, porque somos la casa es bastante pragmática, era intentar plantear la cuestión desde los prototipos que ya están funcionando o algunos de los protocolos, oh, de los protocolos, perdón, de los prototipos que ya están funcionando en otros países que nos pueden inspirar y que podemos coger de ahí para tener una imaginación y para poder hacer aquí algo que realmente cambie la forma en la idea que tenemos de la democracia. Bueno, también está la temática del proceso constituyente, ¿no?, de construir una Constitución, que es que el 25S ha puesto encima de la mesa, pero que también es un tema que, de alguna manera, queremos poner sobre la mesa y pensar no solo de una perspectiva técnica ni solo política, sino de alguna manera mezclando esa, esa visión de nuevos dispositivos, pero también de cómo se construye un proceso social amplio. Voy a dar algunos ejemplos. Que, que creo que son relevantes, son interesantes para nosotros. No sé si conocéis el marco civil de Internet, que es una experiencia. Hay una compañera de Brasil aquí, Ailín, que podría contar bien también, porque ha, ha estado participando. Esto ha sido una, la primera legislación eh, mundial hecha en Internet por los ciudadanos. Se construyó esta web, donde podías ver, ¿no? ahí está todo explicado cómo se hizo el proceso, es realmente interesante. Ahora mismo está en el Parlamento brasileño o sea, pasando los últimos trámites para ser aprobada, se ha vuelto a convertir en una prioridad para el gobierno de Dilma, ¿no?, de, tras la salida de nuestra SIN de la de Holanda. Y, y es muy interesante, que echéis un ojo, después tutearemos ahí los links, eh, cómo se ha construido el proceso, porque eh, todo el proceso ha sido transparente y había un comentario de cada una de las leyes, ha sido un proceso muy, muy interesante de construcción colectiva, donde la gente que trabaja al el gobierno, que también eran... ...porque la situación en brasil es muy particular... ...también cercana a, al movimiento de la cultura libre... ...y los ciudadanos han podido trabajar de igual a igual... ...a construir una primera legislación digital. Voy a poner... ...hoy vamos de Brasil, <ríe> un poco. Otro experimento muy avanzado... Que, ...o por lo menos que yo he tenido la suerte de visitar... ...que es en Porto Alegre... ...que es el estado de, de Río Grande do Sur... ...que sería como una Cataluña en el sur de... ¿no? ...un estado bastante avanzado y tal... ...que tenía este, este gobernador... ...se llama Tarso... ¿Qué no sé qué he dicho mal. Eh, bueno, he dicho algo raro. Eh, bueno, la idea básicamente es, esta gente, que es del gabinete digital, montan, o sea, ellos entienden perfectamente la emergencia, o sea, llevaban 15 años haciendo los presupuestos participativos son el Foro Social Mundial y eran la referencia. pero no se quedan contentos con eso y ven esta, esta emergencia de estos movimientos y de, de la red y deciden, vamos a construir un dispositivo de relación entre ciudadanos y, y gobierno de otro tipo aprovechando todas las capacidades que tienen eh, los ciudadanos. Voy a hacer una cosa un poco rara, voy a poner un poco de publicidad de ellos, ¿no? que sería publicidad institucional, pero yo creo que daréis una idea más claro de lo que es. Poner el video? Y ahora explicaré un poco cómo va a funcionar, porque yo creo que este es uno de los prototipos más avanzados que hay y más interesante. aparte son muy cercanos, muy afines a las cosas que estamos haciendo aquí, que nos podría dar ideas para cómo podemos reinventar el tipo de institución en la sociedad que queremos crear. El ¿no? Rio Grande do sul tierra de orçamento participativo y e do Fórum Social Mundial, está desarrollando más una innovación democrática. Es el Gabinete Digital. Um canal direto com o Governo do Estado, criado para aproximar o poder público ao cidadão. Dentro do Gabinete Digital, cidadãos e cidadãs encontram quatro formas de participação. Agenda colaborativa, um espaço aberto para o envio de contribuições que ajudam a definir a pauta do Governador em suas visitas ao interior do Estado. Recebendo o gabinete digital do governador, com a agenda colaborativa, nós conseguimos que a demanda do curso técnico em turismo e eventos fosse aprovada. E hoje as aulas estão em funcionamento no Instituto Estadual de Educação Dr. Walter Toffer, em São Lourenço do Sul. Governador pergunta. O canal onde a sociedade responde a uma grande questão levantada pelo governador. No final, os autores das contribuições mais votadas participam de um encontro com o governador para debater suas propostas. Através do governador pergunta, eu solicitei pós 24 horas. E agora vai ser inaugurado um posto de saúde de pronto atendimento no bairro Lindóia. Governador responde. As pessoas elaboram perguntas diretamente ao governador. A pergunta mais votada do mês é respondida em vídeo pelo próprio governador e medidas de governo são anunciadas. Dentro do Governador Responde, os bombeiros nunca tiveram tanto espaço para colocar a sua pauta e estar em discussão sem medo de represálias. Governo Escuta. São audiências públicas transmitidas via internet, onde você pode participar por bate-papo e pelas redes sociais. Participei do Governo Escuta, critiquei. É, alguns pensamentos voltados para a questão do bullying dentro das escolas do Rio Grande do Sul, ouvi muita coisa que me fez mudar algumas opiniões e agora estou tendo prazer de ver alguns resultados positivos a partir daquela discussão e estou vendo impactos dentro da vida de jovens e alunos e professores. O Gabinete Digital está presente nos grandes eventos de tecnologia e governança digital. Esse projeto é fruto de uma pesquisa que analisou iniciativas no Brasil e no mundo que resultou em três prêmios nacionais e vai se tornando referência, acompanhando os avanços no mundo digital e as novas possibilidades de interação pela rede. É o governo do Rio Grande do Sul contribuindo para a renovação da democracia no século XXI. experiencia y voy a contar muy rápido, uno del primero, tienen cuatro programas, uno de ellos, ¿vale?, que hicieron la primera versión del año pasado que se llama El Gobernador Pregunta. El año pasado la primera pregunta fue, ¿cómo podemos mejorar los ciudadanos de Río Grande del Sur nuestra sanidad? Y claro, la gente dice, ah, ¿podemos mejorar nuestra sanidad? ¿Esto va en serio? tal. Bueno, pues entonces la gente se, se curra las propuestas porque son para su sanidad, o sea, no como aquí, o sea, se curra a la gente unas propuestas muy potentes en un periodo, o sea, lo, estos son los datos que hubo, Uh, hubo 1.388 propuestas en un periodo de un mes, 60.000 votos, no, 122.000 votos y 60.000 no, 60 personas que estuvieron involucradas. Como habéis visto, ellos no solo tienen la dimensión digital de la participación. Es decir, la gente se curraba las propuestas, se votaban, ¿vale?, se filtraban y las 50 mejores propuestas que estaban filtradas por los ciudadanos, cuatro meses más tarde había un gran evento público, bueno, iban con la furgonetilla, no sé si lo habéis visto, a los barrios para que la gente pueda votar. O sea, como mezcla los dispositivos online y offline, ¿no? Entonces, lo interesante es que las 50 propuestas ganadoras van a un gran eh, congreso público donde se presentan con el equipo del gobernador y orientan las políticas públicas de sanidad. Vale, Pues yo creo que es como justamente lo contrario que aquí. ¿no? Pues entonces, eh, creo que es un modelo muy interesante y, y creo que nos debería dar a pensar. Eso lo han contado hasta, lo voy a contar yo, lo del Memopol que se ha contado esta mañana, que es este sistema de, de control y, mi, y presión ciudadana, entonces no lo voy a contar. Y después voy a cerrar un poco con, con la cuestión de, de la necesidad, ¿no?, en torno a la problemática de, del proceso constituyente que estamos intentando, o de la necesidad de construir una nueva Constitución que garantice los derechos de los ciudadanos en las nuevas instituciones, dando solo dos pistas o dos ideas. Creemos que es muy importante que este proceso sea pensado dentro de la dinámica del movimiento, dentro de la dinámica de la importancia de la red. No solo vale es importante ver la experiencia latinoamericana de, de, de Ecuador, de Bolivia o de Uruguay, pero creemos que eh, tenemos que hacer un esfuerzo en inventar las formas en las cuales se han construido estos procesos. ¿no? Entonces, sin más, voy a dejar... O sea, para esto hemos traído a un compañero de Islandia que va a venir ahora y nos va a explicar como más en profundidad cómo ha sido su experiencia y cómo nos puede inspirar a nosotros para pensar el camino que tenemos que hacer. Robert, Robert, hasta Robert. Robert. Robert. Mientras llega Robert. Robert. Vamos, Robert. ¿Preguntas a, a lo que acaba de explicar Toret? Eh, una pregunta. El gobierno de, bueno, de esa área de Brasil estaba obligado a ejecutar alguna de las propuestas ciudadanas de por ley porque una cosa es que se llega, oh sí, enviarnos propuestas, debatámoslas, hablámoslas, y pues caen en saco roto todo eso, ¿para qué? Si no hay una obligación legal de escuchar las propuestas ciudadanas, las propuestas ciudadanas no sirven de nada. Claro, es que... Bueno, una apreciación. Eh, eso es aquí. <risa> a ver, la gente, eh, el gobierno de Río Grande del Sur está haciendo esto porque cree en esto. O sea, no está obligado a hacerlo. Es una apuesta estratégica de cómo construir una colaboración entre Gobierno y Ciudadanos porque entienden que hay una crisis de los partidos que si no se renova con nuevas prácticas participativas en red no va a haber manera de sacar todo ese esa excedente de creatividad, de participación, de conocimiento social que es la que tiene que incorporarse para que mejoremos la sociedad. O sea, a lo mejor, dependiendo o sea, de lo que son los políticos aquí, entiendo tu pregunta, pero por lo menos en este caso, que yo sepa, no, no hay una obligación por ley pero en el primer caso fueron las políticas de estas 50 propuestas las que marcaron y orientaron las políticas públicas de sanidad que se están dando. ¿no? O sea, yo creo que es importante la dimensión vinculante, pero lo que más importante es la voluntad política de hacer eso. O sea, no lo están haciendo, te apruebo una ley tal. No, ellos están... O sea, esto lo están presentando en su televisión. O sea, en los radios como si fuera más y hiciera una... ¿entiendes? es Es una política institucional porque creen en ella y no hay esta dimensión... O sea, es de, de cerrar todo la legislación porque es un proceso que, en el que creen. No sé si te estoy respondiendo o te sirve mucho mi respuesta, creo que no, ¿no? Uh, ¿hay, algo? ¿Hay más preguntas? ¿Hay más gente que tenga preguntas? Mientras hacemos las preguntas recordamos que Robert va a hablar en inglés, entonces los que no entiendan inglés, aquí detrás se traducirá del inglés al castellano y os podéis ir moviendo de sitios si alguien no entiende inglés. El problema que yo veo es que ahora mismo el Gobierno pues, sí que está apostando, pero si de aquí sin tres o cuatro años cambia por un gobierno de derechas que le da absolutamente igual, que pues, esta iniciativa tan bonita y necesaria se perderá. Entonces, es por esto que creo que es importante que esté dentro de la ley no sea una, solo algo que exista por ahora. O sea, estoy de acuerdo, pero te diría no, como dos opciones. Por un lado, no, sabemos que las leyes no garantizan que se hagan las cosas, no también es verdad, y también pasó que el, los presupuestos participativos que llevan mucho tiempo en Porto Alegre, ellos perdieron, el PT perdió y se siguieron haciendo. O sea, lo importante es cómo se construye la cultura y las prácticas y, de alguna manera, ese contrapoder social se expresa. Y cuando lo tiene es más difícil quitártelo. ¿Se entiende? O sea, eh, por lo menos, o sea ahí ha pasado eso. Se fue el PT, perdió las elecciones y, sin embargo, las políticas de, de presupuestos participativos… Eh, no hay nada inmovible, si gana un hiller en cualquier lado va a hacer papilla cualquier legislación que haya. Yo yo tenía una pregunta, ¿alguien tiene más preguntas? No, por, sí que quería que explicaras muy brevemente que esto, si no recuerdo mal, estaba como impulsa se impulsaba a la vez eh, políticas de implementar más acceso y más conexión a internet dentro de, de lo que es Río Grande, que yo creo que es que es importante, la combinación de dispositivos off y online y el mejorar la conexión a Internet. Aunque parezca, no soy representante del gobierno de Porto Alegre, pero, pero y, ni es, o sea, creo que hay bastantes o unas cuantas experiencias pilotos, prototipos, que nos dan pista para imaginar qué podemos nosotros hacer. ¿no? Y uno de los puntos clave en todos estos dispositivos es justamente esta mezcla, esta mezcla entre política online y offline. ¿no? Por ejemplo, ellos... O sea, eh, tienen una política de construir el evento, pues la radio, la televisión, y construyen grandes eventos para que la gente se encuentre, que haya debates. O sea, no solo tienen esta... Y después tienen esto que me encanta a mí, tenemos que, tener que hacer nosotros uno de estos, con, con sus furgonitillas con los ordenadores y se van a cada uno de los barrios, empiezan a llamar a la gente, venir a votar. O sea, yo creo que esas dinámicas son las que también tenemos que imaginar si queremos llevar a cabo dispositivos aquí, sobre todo para que... Eh, porque en Islandia yo creo que todo el mundo, como hace mucho frío, está en Internet, pero aquí también la gente pues, va a la calle y eso. Así que no sé si te respondo. ¿Hay otra pregunta ahí? Eh, ¿Y cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron durante este proceso? ¿Puedes hablar un poquito de eso? A ver, lo que yo, lo que yo sé es, por un lado, han tenido que ir depurando el sistema de votación, lo van, lo van mejorando. También tiene cuatro… O sea, yo os recomiendo que miréis la página porque tienen como cuatro programas distintos y cada uno… O sea, eh, ellos tienen la suerte de que, claro, tener toda la trayectoria de los presupuestos participativos tiene una, una cultura de participación creada, ¿no? Que eso es… El, porque la gente no va a participar, porque sí, ¿no? También, si ves… hombre, hay bastantes votos, pero claro, siempre el desafío es implicar a mayor cantidad de gente que no solo esté en internet, sino también en la calle, ¿no? Justo la implicación eh, offline era uno de los retos más grandes y es un poco el que yo creo que han afortado y tienen dificultades pero han avanzado bastante. O sea, en la involucración de la gente ahí, mejorar el software para que para que sea más representativo. Eh, una cosa curiosa es que no hace falta que vote, puedes votar a varias propuestas a la vez, no, hace, no, no tienes que votar solo una propuesta. ¿Entiendes lo que Pero bueno, no me quiero extender mucho más sobre la experiencia esta, y si no ahora después me pegas mi cara y hablamos. Si sí, no hay más preguntas y aunque las haya pasamos a, a la explicación de Robert que de hecho va en esta línea de, de prototipos en los que inspirarnos.